Nos encontramos junto a la Fundación Reinas de Quevedo con quien vamos a conversar acerca del evento que se va a realizar acá. y Ibe, ¿cómo está? Bienvenida. Cuéntenos un poco sobre cuál es la organización que llevan adelante para las candidatas que son Reinas de Quevedo. Muy buenos días. Eh, la verdad es que para nosotros primero es muy importante estar siendo partícipes de esta elección y coronación Reina de Quevedo 2022-2023. Y más que nada agradecer el apoyo que mantenemos de parte del señor alcalde, John Salcedo Cantos, asimismo el apoyo que mantenemos de Cámara de Comercio, de nuestro querido presidente Marco Franco, nuestro vicepresidente también. La verdad estamos muy contentas porque tenemos unos un grupo de auspiciantes que se han sumado a este gran proyecto social que Fundación Reina de Quevedo encamina y encabeza, el cual es el Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Gigantes, que la ciudadanía en general ya conoce. Nosotras como Fundación Reina de Quevedo tenemos a 45 niños del sector del Desquite 2 en nuestras instalaciones, el mismo que está haciendo pues día a día va creciendo, tenemos cinco educadoras, una coordinadora. La verdad es que estamos muy contentas con el trabajo que venimos realizando porque nuestras instalaciones han cambiado Usted Ustedes pueden notar el trabajo que venimos realizando a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Damos a conocer día a día el trabajo que Fundación y esta directiva ha desarrollado. Estamos muy contentas por el apoyo que mantenemos de parte de cada una de las personas de nuestra ciudad que nos colaboran en este gran proyecto. Asimismo, para la elección Reina de Quevedo ya estamos teniendo oficiantes hasta de otras ciudades los cuales nos han llamado para unirse a este gran proyecto social. La verdad es que el hacer Reina de Quevedo tiene una sola finalidad y un solo propósito, encontrar a nuestra nueva soberana para que se forme para que ella forme parte de este gran equipo, porque este equipo de mujeres que ustedes ven aquí como Fundación Reina de Quevedo es para seguir contribuyendo en labores sociales, para seguir trabajando y seguir plasmando el, lo que significa ser una reina. Ser una reina no solo, no, no solo significa portar una, una, una cinta, no, ser reina significa trabajar en proyectos sociales, encaminar tu compromiso con la ciudadanía, con mujeres, con jóvenes, con niños, con adolescentes, con adultos mayores y eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando día a día y asimismo queremos que nuestra nueva soberana, quien este año se electa Reina de Quevedo, se una a este gran equipo y podamos fortalecer todo lo que Fundación Reina de Quevedo ha logrado hasta el momento, mantener vivo el proyecto del CDI Pequeños Gigantes. Nación Reina de Quevedo va a ser el día viernes 16 de septiembre a las 20 horas en el recinto ferial de Quebexpo Feria de Cámara de Comercio. La verdad es que nosotros el día lunes 22 de agosto vamos recién a dar a conocer ya las candidatas que tenemos, son en total ocho candidatas que ya mi compañera Yamel les puede informar las instituciones que están representando y pues el tema de entradas y todo lo que vamos a tener a continuación. Yamelita. Vamos a conversar con eh, Yamil para conocer ya cuáles son las instituciones que van a participar en este evento. Bienvenida, cuéntenos un poco cuáles son las instituciones que van a participar. Bueno, hasta ahora tenemos ocho candidatas inscritas, entre ellas va a, re va a haber una representante de Quevial, la Policía Nacional, capo Santos La Paz, tenemos también de Club Náutico Quevedo, tenemos de Sara Briones, de asesora de imágenes, tenemos también una candidata de lo que es este... Oh My God y varias así que, que de empresas que se han sumado a esto a que a nuestra labor social como auspiciantes de nuestras candidatas ¿En total serían cuántas candidatas? 8 candidatas ¿Hay chance para incluir más? No el, día de de ayer, no, el día de uh -huh. ayer ya nosotros cerramos inscripciones están ocho candidatas que vemos que son las que están capacitadas también, que son unas chicas súper lindas, además que sabemos que están preparadas intelectualmente porque son chicas que ya estudian, están en colegio, terminan el colegio, son chicas que ya están en universidad, hay otras chicas también que tienen dos carreras, entonces nosotras queremos una reina que se sume a nuestra labor social, como lo dijo Ivette, que ayude y contribuya con nuestra fundación, con los proyectos sociales que nosotras emprendemos. ¿Una vez que sean presentadas, desde cuándo empezarán los ensayos de las candidatas? Bueno, de hecho ellas ya comienzan agenda el día de hoy. Nosotros vamos a mantener una reunión eh, a puerta cerrada con ella y con algún, un representante de la empresa o sus padres de familia para darles a conocer todos los reglamentos, el contrato al que ellas van a estar sujetas en este evento y todas las agendas que van a cumplir entre el fin de semana y el día lunes que es la presentación oficial de las candidatas. ¿Cuáles fueron las características que se tomaron en cuenta para tener a la chica? Bueno, ellas tienen que cumplir primero con que sean mayores de edad, ya que ellas están sujetas a un contrato y necesitamos una chica que bueno, que tenga su mayoría de edad. Pueden ser nacidas en Quevedo o pueden haber estado mínimo cinco años con, viviendo acá o estudiando. Eh, además de esto, ellas deben presentar una carta del representante en donde el representante manifieste que ella va a ser quien participe por su entidad como reina, de, candidata a Reina de Quevedo. Bueno, conversemos también con el ingeniero Marco Franco porque él va a dar información sobre ya el día de la elección de la candidata, dónde se va a ejecutar. Muy, buenas, eh, muy buenos días a todos quienes escuchan estos medios como al día, que nos abren las puertas para poder comunicar el importante evento que se va a dar eh, la organización por parte de la Fundación Reinas de Quevedo, en la que se va a elegir la soberana de nuestra de nuestra ciudad, una soberana que viene con un compromiso social, una reina con propósito, donde se va a enaltecer la imagen de la mujer quevedeña como una mujer solidaria, trabajadora, comprometida, con un propósito muy bonito, como es, es el de los niños, el de los pequeños gigantes, es que eh, se está dando dentro de un marco de actividad social. Eso es lo que se está inaugurando en esta nueva eh, elección que se va a dar en la Expo Quevedo 2022. Nosotros simplemente somos un vehículo que facilita el escenario donde se va a dar este evento y vamos a generar la implementación de la tarima y del sonido, que es parte de la colaboración de nuestra institución a nuestras queridas reinas. Unas reinas que se ven que han hecho un trabajo no solamente ahorita en la pospandemia, sino lo más difícil en la pandemia, donde nos vimos sometidos todos los eh, ciudadanos del Ecuador y del mundo a un encierro y a una falta de ese servicio social que no podemos nosotros desmerecer el trabajo de estas bellas reinas, que la mujer quevedeña es preparada, que la mujer quevedeña es solidaria, que la mujer quevedeña está siempre apegada al desarrollo de la ciudad. Entonces, Cámara de Comercio de Quevedo se siente contento, se siente la institución este, con mucha alegría. Estamos nosotros felices porque se está haciendo la unidad del quevedeño, porque la Expo Quevedo no es de la Cámara de Comercio, la Expo Quevedo es de la ciudad. La Reina de Quevedo no es de la fundación, sino es de toda la ciudad. Y la labor social que hacen es a más de 45 niños en situaciones a veces de... Una, de, una, de un olvido o de una falta de algo para poder salir adelante. Entonces, eso hay que resaltar. Nosotros estamos siempre predispuestos a unir a toda la sociedad quevedeña para que se desarrolle en este... Apropiación, como le hemos dicho, de los espacios públicos, donde la familia quevedeña se tome. En las elecciones de reinas van toda la familia, los niños, los padres, los vecinos, los amigos, las barras de los colegios, las barras de las instituciones. Eso es generar competencia sana. Y el mayor premio que van a tener las candidatas, que ya son ganadoras, porque escuché a mis, a mis queridas reinas que todas tienen premio, es que ellas van a servir a la ciudad. El mayor premio es darle a un niño la oportunidad de ser de tener la oportunidad de educarse, de formarse, de tener una buena alimentación, un lugar digno para recibir educación, eso es lo más importante. Y ese premio no tiene valor económico, entonces por eso nosotros nos sentimos muy contentos, Cámara de Comercio se alegra sobremanera y la Expo Quevedo va a generar el marco preciso para que esa elección se potencie más, porque hay que difundir que los valores de los queveños es lo que nuestras reinas nos están sembrando, trabajo, dedicación, compromiso y servicio social. propia de la organización de la fundación es los primeros lugares si ya van a tener alguna atención, algún costo especial para contribuir en, el, en la fundación. Sí, bueno, nosotros tenemos ya proyectados los valores, todos los años se han manejado los mismos valores que es de 20 dólares, más allá del valor de VIP que se le llama así pues el tema de las sillas que es para autoridades, personal de la organización, nuestras ex reinas que también van a estar invitadas porque obviamente este es un evento organizado por nosotras, por Fundación Reina de Quevedo entonces el valor de las entradas va a tener un costo de 20 dólares, para toda la ciudadanía en general van a haber sillas para que todas las personas estén sentadas y puedan apreciar de una mejor manera lo que es la elección Reina de Quevedo 2022. ¿Se ha coordinado ya el tema de seguridad también para ese día? Sí, justamente ya nuestro presidente Marco Franco ya nos ha comentado que ya se ha oficiado a las diferentes instituciones, Policía Nacional, Militares, la CTE, Cuerpo de Bomberos, la verdad es que todos ya están oficiados para que ese día estén ahí acompañándonos, más allá de que va a existir también el resguardo personal, la seguridad privada, que han contratado también Cámara de Comercio para brindarle a la ciudadanía en general una seguridad y ellos puedan ir con toda la tranquilidad del mundo a disfrutar de un evento súper lindo, como lo dijo Marquito, un evento que pueden ir con sus familias, sus hijos, no, porque este no, porque la elección Reina de Quevedo también es la ilusión de muchas niñas, que desde chiquitas ven a las candidatas participar y ellas también cuando van creciendo tienen ese anhelo de querer ser una reina. Entonces, qué mejor ir con sus hijos, con sus hijas y compartir de una noche hermosa que vamos a tener el día viernes 16 de septiembre en la Quebexpoferia. Expoferia. La votación en la el jurado va a ser bajo paleta o va a ser el secreto. Eh, no, eh, todavía no lo hemos definido, no lo hemos definido, pero el año pasado lo hicimos a través del sistema, entonces yo creo que este año también lo vamos a definir y tal vez será el mismo sistema informático. ¿Ya se han definido los premios que van a recibir la, la persona salga carro, la, <risa> estamos estamos las personas que salgan sin arroba? Estamos haciendo las gestiones, la verdad es que no queremos todavía afirmar ni confirmar porque estamos en un año que Estamos tratando de dar un buen premio a nuestra reina, a nuestra soberana, que de hecho eh, estamos todavía esperando confirmaciones de los auspiciantes, pero esperamos que más allá del premio, más allá de lo que podamos conseguir y gestionar para nuestra nueva soberana, como les decíamos, lo que queremos es una reina que impulse nuestro proyecto social, que siga fortaleciendo, que siga ayudando y siga siendo parte principal e importante de nuestro Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Gigantes. Especial, generalmente que hemos venido viendo a través del tiempo es que eh, fundación es eh, fundación, municipio es eh, municipio, pero existe de pronto un proyecto, un rubro importante de designación en proyectos sociales de parte del municipio que pueda trabajar junto con la reina. Bueno en este caso eh, el municipio maneja todo lo que es sus proyectos sociales ya de forma definida con su departamento y todo eso, no hay una asignación directa para la Fundación Reina de Quevedo, nosotras generamos nuestros propios recursos, nosotras autosustentamos nuestros proyectos como les, les manifestamos con la venta de productos, con bingos, con rifas, con lo que podamos gestionar a través también de nuestros auspiciantes y de nuestros amigos que nos colaboran siempre. Bueno, Bueno, de hecho sí, nos, eh, nuestra aspiración es que podamos firmar en algún momento un convenio que nos permita también desarrollar algún tipo de proyecto en donde... Eh, seamos parte, tal vez nosotras las que trabajemos activamente y haya un tipo de cooperación económica para poder desarrollar algún tipo de proyecto, eh, al igual que como lo hacemos con mies ellos nos dan también dentro de nuestro proyecto lo que es el pago a las educadoras, el pago del catering de nuestros niños, el pago a la coordinadora que trabaja dentro de nuestro proyecto social y nosotras autogestionamos todo lo que es arreglos, pinturas, los materiales lúdicos, todo lo que necesitan nuestros niños. Entonces, así también con la, con la Universidad Técnica Estatal de que, tenemos eh, también otros convenios en donde ellos nos ayudan con los estudiantes, que ellos realicen sus prácticas preprofesionales, las pasantías, las vinculaciones, las realizan dentro de nuestra fundación. Eh, ellos nos ayudan con el cuidado, y el, la toma de medidas de nuestros niños, el peso, algún tipo de valoración médica. Eh, por parte de los docentes que también son doctores, y ellos nos ayudan de esta manera. ¿no? Y nosotros lo que hacemos es contribuir con todos los materiales y lo que se necesite para las capacitaciones o para el desarrollo del proyecto. Gracias a la Fundación Reinas de Quevedo, Cámara de Comercio, también por la información que nos han eh, proporcionado en torno a lo que será la nueva elección de la soberana de la ciudad del río. Les agradecemos a todos ustedes por haber permanecido con nuestra sintonía. No se olvide compartirla. Somos